Hola golfos, hola golfas, cómo les va? Todo bien, gente bella, gente bonita, gente hermosa. Vengan a tomar una birra, vamos todavía que se puede. Bueno, como muchos sabrán, ya llegó el día que iba a tener que llegar, ¿no? O sea, tres. Hola Dungeons el 3 de septiembre. El 2020, Magic Software, Vegas Pro, durante el proceso de publicación, el precio se fijó accidentalmente en 20, mentira, no era, estaba en 20, estaba en eh, En Argentina, por muy debajo de los 11.500, oh, putas son unos putos genios, boludo. Oh, oh, sí Desafortunadamente, debido a los costos de licencia de terceros, le co lo cogieron parado a los de, a los de... A los de Steve Licencias eh, sí, Licencia de terceros asociados a Magic no pueden cumplir con estas compras Y proporcionaremos un reembolso completo a todos los usuarios en nombre En nombre de Magic, nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto haya causado para compensar cualquier eh, decepción, el producto se volverá a poner en la lista a un precio más bajo, pero ahora incluye eh, un complemento gratuito de Soundforce Music Studio 14. ¿A quién mierda le importa tu...? tu super falta y yo ya me lo descargué yo ya hice una copia de respaldo e inclusive también no eh, sabía que esto iba a pasarse que yo tenía ahí por ahí un crack y un DLL y listo, a la mierda, nos funamos el, el, el, el puto Vegas Pro y a la bosta, pero lo seguimos usando a lo cual a lo cual gente, le quería mostrar a ver, peren, peren, peren, peren, peren. Todavía no, todavía no, todavía no estoy muy en... ay no, para Todavía no estoy muy familiarizado con el Vegas, eh, pero ya, ya le voy a ir agarrando la mano de a poquito eh, Tengo planeado un video para un canal que estoy haciendo eh, por ahora he subido puras cosas de videojuegos nomás porque en, en realidad me la ha pasado así pelotudiando videojuegos y que parece no, no he subido muchos vídeo ni he estado muy al tanto de todo gente eh, pero bueno hice una prueba así en, en el Vegas eh, para ir probando a poquito no o sea quiero a ver si me sale el, lo, lo, lo que yo quiero hacer vamos a bajarle un poquito el volumen nadie sabe lo que ocurrió en la noche Creo que todo lo que sabemos es sí, que... Sí, la eh, sí, sí eh, la onda es hacer tipo un video cómic, o sea, en, algo que nunca se ha visto en la vida, mentira, todo el mundo lo hace, pero yo le dije, yo también, o sea, pero a mi estilo, eh, pero esta vez con Wolverine eh, eh, Old Man, que nadie lo ha hecho, mentira, lo hicieron todo el mundo, yo también. Aparecieron el mal triunfo, y los milianos han tomado el control desde entonces. Lo que me ocurrió a Wolverine Es el mayor misterio de todos Algunos dicen que lo vivieron como nunca antes Otros dicen que solo se cansó de tanto luchar Y se retiró a una vida más sencilla Sí, si, sí, mi micrófono es una mierda Y bueno, está como demasiado serio Pero bueno, ya vamos a ir mejorando de a poquito Como sea No ha alzado la voz O sacado sus garras En unos 50 años Sus viejos amigos no serían capaces de cruzar Tengo que aplicarle un poquito más de sonido, pero bueno, esa es la onda, más o menos. Ahí vamos hasta ahora, todavía no le, no, le, no le he metido mucha, mucha pila, pero ya, ya vamos ya vamos a ir solucionando esos gestos. Eh, eh, sí, bueno, el Vegas Pro lo sigo usando y lo voy a seguir. Em, yo en realidad tenía el Premier, pero nunca encontré dónde lo dejé. Sé que lo dejé en algún lado del Premier, pero nunca, no lo puedo recordar. Cuando lo tenía el Premier, la computadora que tenía antiguamente era una cagada, así que no podía instalar y se restildaba todo. Era una cagada. Y que ahora, bueno, y ahora va a aprovechar el Vegas pero sí, sí, si pudiera usar el Pro también el, pre el Premier, lo usaría, pero no lo encuentro. O sea, es mi gran problema que tengo. Que tengo. Y descargar, el problema de descargar eh, programas mm, así que te regalan, que te dice, vení descargate el programa, es que sí, perfecto, pero están llenos de bichos, gente. Eh, ya solamente con hacerle clic al, al link, ya te están tirando bichos, o sea, te están tirando spam bichos por todos lados. Eso es lo de malo, eso es lo de malo, ¿viste? O sea, tener que andar, eh, te dice, sí, descargate el programa gratis, pero el problema es que es, se es, está lleno de porquería, o si no está el programa, está lleno de troyanos, el crack está hecho, verga. O cualquier momento tenés que andar desactivando el antivirus y después te encontrás que, que, que, que tu mujer estaba con otro en la cama. Es así, gente, no es una porquería, gente. No, es, no yo no me mucho en eso, así que. Bueno, eh, vayamos a ver qué más tenemos, qué más tenemos. Y bueno gente, estamos acá con el juego del momento, sí, hasta yo lo he jugado, todos lo hemos jugado, todos queremos estar ahí, siempre queremos ganar una partida, aunque sea una, una gente, una. Y bueno, ya, ya sacaron, ya, ya obviamente que Twitter iba a sacar, iba a sacar eh, bombazos de eh, Ghost. y bueno, vamos a ver eh, qué onda, vamos a ver qué onda. Victoria, querés ganar siempre? Eh, tips consejos lugares claves excusas increíbles tácticas de posicionamiento hablame mercado pago qué? onda chaval que están vendiendo están vendiendo ahora tácticas de guerra ¿Eh? ¿Qué clase yo no confiaría en ese para empezar o sea yo no confiaría seguramente le eh, pasa alguna moneda y, y te matas etiqueta también que siempre mata no sé a mí me ha tocado que me ha matado varias veces también eh. Típico, eh. Ir a una ferretería, a comprar unos cables y te encontrás con esto. Qué buena onda, boludo Están a full, están a full la gente. Dice, se... sí, si tengo el nombre en rojo, estoy muerto. <risa> bueno, no, que bajo, boludo. Ah, este sí, lo hemos visto, este es un clásico ya de... Es muy cierto gente, es muy cierto, yo le doy fe de eso Oscar, lo vi ponerse una bufanda en la alcantarilla Una bufanda... una, una bufanda en la alcantarilla, mierda Oscar no era ni postor Créanme Cuando juegas la Mongo del el 29 Borracho, y juguito, ñoquis con, ju con tuco, ñoquis con tuco Uh, que rico Yo ya seguro estaba hablando con otra son mis panas a las tres la novia, novio f por el novio y bueno eh, pasando a otro tema no podía dejar pasar esto porque bueno, es obviamente que es tendencia y bueno hashtag eh, eh, Jacob Rowling la escritora de Harry Potter es tendencia en las redes sociales debido a que los fans piden cancelar no creo que sean los fans son una manga de boludos que en realidad no entienden que separar separar eh, literatura fantasía de la realidad porque es otra cosa, y la están cancelando porque se ve homofóbica y no sé cuántas pelotudes más que siempre no guacho esto tiran por tirar eh, no entienden separar, no entienden que los videojuegos todo esto es aparte, o sea, no no es buena persona en sí no es, no es que ella se va a vestir de hombre y va a salir a matar eh, hombres o mujeres, no es, es una ficción, gente, o sea, ya que el Destripador hacía más cosas y cancelemos a Jack el Destripador, gente eh, ¿Cómo se llama esto? Hay muchas cosas que, que no tienen sentido en realidad La gente hoy actualmente está demasiado sensible Demasiado Que inclusive, no sé No puedo decir nada actualmente Pero ya se, se, se está haciendo el carajo Hay cosas peores O sea, hay cosas mucho peores Y ¿Sabes qué? Le chupa un huevo Le chupa un huevo O sea, prefieren Prefieren andar cancelando Pero tú ese Por, por la red y no son capaces de ponerse el puto barbijo alguno ¿eh? o sea no le un huevo eh, esta gente no le da pelota al COVID hasta que un familiar no lo agarre y lo tira lo tira así como fiambre hasta que no pasa eso esta gente no le da pelota a nada así que el, el problema es darle mucha importancia no hay que darle importancia a esta gente gente no no se meten mientras más pelota le dan peores gente peores así que bueno gente no sé me imagino que habrán visto que eh, hay un mapache acá. ¿Eh? Sí. eh alguien me, me tiró la, la, la data así y Dice che, bueno, te pones mapache y bueno, fui y lo puse, y no sé si lo compréis Al hace un poco tiempo hubo un problema con una youtuber, una vtuber, creo que era Le dicen vtuber y bueno no sé qué onda pero bueno pero no tener problema y si tengo problemas tampoco pienso monetizar nunca el canal porque no creo que llegue a monetizarlo nunca jamás eh, yo sabré subo videos para romper los huevos y que mis amigos los vean así que mucho no me molesta eh... no, esto y bueno gente espero que les vaya bien y lo estaremos viendo en un próximo video y si no le gusta el mapache me chupa la verga lo voy a seguir usando gente nos vemos, me voy a jugar un pucho y me tocará una birra. Hasta luego, hija.